El Titanic era el barco más seguro y se hundió en su primer viaje. Las torres gemelas eran el mayor centro financiero y era la cuna del oro, donde los magnates tenían sus capitales. Pero de buenas a primeras, dos aviones acabaron con semejantes moles. Estamos caminando sobre pantano, es obvio que en algún momento nos podemos hundir. No planees tanto. Hay un destino y muchas veces, para poder liberarse, de este camino sinuoso, es necesario dejarse fluir y confiar en lo que el universo tiene para ti.